Muy, muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están? A las siete en punto, como todos los días. En vivo por Facebook Live. Aquí está Boris Darmon con ustedes. Un poquitito de frío el día de hoy, aquí en la montaña, y la verdad que gustoso de haber tenido un día lluvioso y con bendición de parte de Dios. Tú nos puedes ver todos los días, a las siete de la noche, en Facebook Live, en vivo, si tú quieres, directamente en nuestro canal, y también puedes vernos media hora después en nuestro canal de Boris Darmon, canal de YouTube. Así que esperamos tú puedas estar con nosotros esta noche, también participando de nuestra conferencia. Durante las últimas tres noches hemos estado hablando acerca de los conflictos, cómo los conflictos afectan, detienen, ayudan, conducen, o de alguna manera eh, tienen efectos positivos o negativos sobre la realización de nuestro propósito en la vida, o el cumplimiento de este. Cada una de las noches hemos estado hablando sobre este tema, y hoy día vamos a terminar este cuarto tema relacionado con los conflictos. Hoy vamos a hablar acerca de los conflictos de intereses. En realidad, este tipo de conflicto es un conflicto particular, ya que suele generalmente eh, suceder directamente con la responsabilidad individual que tú tienes. A veces la persona se eh, contacta de alguna manera con un propósito, con un, un proyecto, y en vez de presentarse la oportunidad para el proyecto en sí, la persona saca ventaja de ese proyecto para recibir eh, beneficios personales. Generalmente esto sucede cuando tú trabajas en una institución, por ejemplo, cuando tú estás en una organización donde tú tienes que cumplir ciertos requisitos para poder llevar a cabo el proyecto o el trabajo que se te ha asignado. La idea es mejorar la comunidad o el proyecto que tú tienes, contribuir al 100% en esa, en esa dirección pero cuando tú te aprovechas o caes en la tentación de eh, tomar una ventaja de eso, de la empresa o de, del proyecto para ti o para un ser amado, un ser familiar cercano, generalmente estamos hablando de conflicto de intereses. El conflicto de intereses es también cuando tú estás recibiendo un pago por una labor que se realiza en cierto tiempo y tú dentro de esa labor haces otro trabajo ocupando el tiempo de la institución que te ha invitado o a la organización o al proyecto que tú representas para poder en el mismo tiempo eh, gozar de un segundo beneficio que no necesariamente es el que te corresponde. Lastimosamente muchas de las personas que, que eh, quieren desarrollar su propósito en la vida, eh, pero que no lo saben, que no tienen claro, terminan haciendo eso. Comienzan a ocupar tiempo de la institución o de las personas que los han contratado o de quienes están recibiendo un beneficio y justamente dentro de ese mismo tiempo hacen otras cosas para recibir un beneficio particular o de repente incluso pueden dar el, el, el proyecto en beneficio de un familiar o de alguna persona que también lo conocen como una persona que, que lava el, los beneficios y se los esconde con el fin de dárselos posteriormente o también se llama eso un acto de corrupción ¿no es cierto? porque estamos corrompiendo aquello que normalmente hemos evitado o hemos decidido hacer de manera totalmente clara y sin, sin este, involucrar otro tipo de cosas generalmente esos organismos que sufren de eso resuelven el tema del, del, del conflicto de intereses a través de una supervisión adecuada una elección adecuada es importante que cada uno de nosotros cuando juguemos a, al trabajador al empleado o qué sé yo, al participante de un proyecto, evitemos caer en ese tipo de conflictos porque eh, esos conflictos no necesariamente son beneficiosos eh, a largo plazo, porque puedes tú sufrir y perder tu trabajo y también la oportunidad que se te ha dado. Entonces, cuando tú tienes en tu corazón un propósito en la vida, trata de no cometer errores como mentir, por ejemplo, dentro de, de las actividades que realizas dentro de una empresa. Eso puede crear un conflicto que te hace perder todos los beneficios que no, tú normalmente deberías tener. Otros eh, conflictos que podemos comentar el día de hoy es el conflicto ético. En realidad, lo que es el conflicto ético está eh, circunscrito dentro del choque de valores morales que rigen la vida de una persona. Si tú realmente has descubierto cuál es tu propósito en la vida, has entendido que tienes un plan que cumplir, un proyecto que realizar en tu vida para los demás, para tu familia, para ti mismo, y tú tienes este tipo de conflictos involucrados allí, donde tus valores, supuestamente los que dices creer, no son practicados, o simplemente los pisoteas por alguna conveniencia personal, puedes tener conflictos éticos de envergadura y con consecuencias realmente tristes y eh, con efectos realmente catastróficos. Generalmente los conflictos éticos se dan dentro de las personas, de, los, de las relaciones interpersonales, de los conflictos, en los conflictos grupales y también intergrupales, los conflictos éticos siempre están presentes. En realidad, estos surgen con frecuencia en el contexto de cómo también nosotros podemos eh, desarrollarnos dentro de las relaciones con las otras personas. A veces simplemente somos actores, mostramos una forma de pensar o de hablar o, o de actuar cuando las personas están y cuando no están, generalmente somos exactamente lo contrario. En el Tuve el privilegio de ser profesor de ética por más de tres años en una universidad y tenía aproximadamente 165 alumnos en diferentes aulas, todos de posgrado, y todos estaban relacionados con la salud. Y una de las cosas tristes que sucede normalmente en este campo eh, de la salud es que justamente se, se, se, cometen, eh, se cometen, o sea, se hacen conflictos éticos. Y estos justamente están relacionados con el trabajo médico, el trabajo de las enfermeras o los hospitales donde muchas veces se esconde, se esconden cosas que tienen que ver con la vida y la salud de las personas, ¿no? Eh, realmente hay muchas persona, personas que están sufriendo por una situación seria y los médicos que son o que tienen conflictos éticos o que no son éticos, no son moralmente probados y personas correctas generalmente cometen el error de abandonar al, al paciente o simplemente no cumplir a cabalidad, su labor. Si tú te encuentras en una situación con una, con una persona de este tipo, que te limita de algún modo eh, el poder cumplir tu para qué y el por qué tú estás aquí, ¿qué podrías hacer? Una de las preguntas que yo hice a una de mis alumnas en el, en el posgrado, justamente hablando de, de temas éticos en la salud, eh, la mención que yo le daba a ella era, ¿qué hacía ella cuando el médico no había venido y le hacía firmar a ella de que sí había venido, que sí había visto al paciente y cosas por el estilo. ¿Vale? La enfermera se este, manifestaba y decía lo que pasa es que si tú no haces eso el médico te saca del trabajo, te malinforma y te sacan del trabajo y nosotros no estamos para perder el trabajo. Entonces yo comencé a comentar un poco con ellos y en, la, en el análisis de casos pusimos algunos casos de este tipo diciendo qué harías tú si te encuentras en una situación donde tus valores éticos y morales están siendo puestos en tela de juicio. Eh, la mayoría de ellos eh, optaron por eh, poner una respuesta que aparentemente valorizaba más el trabajo que sus principios éticos. Y justamente por eso desarrollamos este curso y analizamos con ellos durante casi tres meses el curso de ética, porque de algún modo ellos estaban siendo parte del conflicto, porque muchos de ellos por no perder el trabajo estaban haciendo, firmando documentación o dando eh, valor a un documento que no se había realizado. Generalmente los conflictos éticos requieren mucho más que el simple hecho de conceptuarlos como éticos. Necesitan una valoración muy minuciosa, meticulosa, de las consecuencias que puede traer cada acto que rompe el principio ético y se convierte en un conflicto. Pueden terminar eh, en implicaciones personales tan serias, de cárcel incluso, de pérdida de la libertad, y por supuesto, de ser una persona que no tiene valores, que no tiene principios que guarda o que conduce, por la cual se conduce en su vida. Una persona con, que tiene claro su propósito es una persona que resuelve los conflictos éticos intentando siempre, siempre, no involucrarse en cada uno de ellos. Porque involucrándose en una situación de este tipo, ya hemos dicho, tiene consecuencias realmente muy tristes es eh, real lo que estamos comentando porque ya es necesario que nosotros podamos eh, valorar un poco nuestras creencias nuestros, nuestros conceptos para poder mantenernos lejos del conflicto eh, ético que muchas veces podríamos en el cual podríamos caer otro tipo de los conflictos están de, derivados del poder generalmente se habla muchísimo de igualdad yo soy un promotor de la desigualdad siempre he dicho que las personas iguales no existen. O sea, que hayan oportunidades para todos debe haber de manera equitativa. No todos saben aprovechar la, la oportunidad en el contexto de la igualdad. Generalmente, cuando nosotros hablamos de igualdad, estamos hablando de un concepto fuera del contexto del ser humano. Pero los conflictos mayores que suceden dentro del contexto de desigualdad o particularidad de la cual todos nosotros somos Ninguno es igual a otro. No podemos reclamar un sueldo igual que el otro porque nunca produciremos igual el uno del otro. Uno hará más, otro hará menos. Lo que sí hay que desarrollar acuerdos. Y en esos acuerdos yo puedo determinar cuánto quiero ganar. Y si a, a la persona que, que la entrevistaron antes eh, le van a pagar mil dólares y a mí me van a pagar 900 y yo acepté y es el mismo trabajo, es un asunto de decisión personal. No tiene nada que ver con que si el otro gana más o menos. Lo que pasa es que yo tengo que determinar cuál es mi posición respecto a, aquel, a aquello que puedo ganar. Entonces la igualdad es inexistente, no hay nada igual en la naturaleza, no hay nada igual en el ser humano. Promulgar o proponer la igualdad de derechos, dicen algunos, es a veces difícil porque los derechos no necesariamente son iguales porque son derechos, sino por el concepto que tengo de ellos o de mis derechos porque yo puedo considerar que mis derechos no son iguales a los del otro, porque simplemente así los quiero. Decía una señora, el único que me puede pegar es mi esposo, porque él me trae comida y me trae comida para mis hijos. Su concepto respecto de igualdad no estaba basado en el, en el hecho de ser una persona honorable o una persona humana, sino en el beneficio que recibía monetariamente de su esposo y por tanto permitía que también se, se le pueda dejar en sus derechos, maltratar. Entonces, cualquier cosa que yo pueda poner como algo idealista siempre va a tener conflicto, porque el idealismo ha destruido muchísimo algunos conceptos propios de la realidad y la particularidad del ser humano. Pero los conflictos de derivados del poder generalmente siempre se va a dar la desigualdad. Esos conflictos tienen que ver con el liderazgo y, por supuesto, con los conflictos de autoridad. Ahora, ¿quién tiene autoridad? Cuando hablamos de rangos, de estatus. Entonces, estamos hablando de situaciones en las cuales de repente uno sí tiene más y otro menos. Mayor responsabilidad y otros no. Entonces, hay que tener muy, mucho cuidado cuando nosotros nos enfrentamos a una situación en la que el poder puede estar creando un conflicto. Puede que nosotros mismos estemos creando un conflicto referente a nuestro entorno, porque estamos ejerciendo poder. Y si bien es cierto no somos iguales, lo que sí debe, debemos permitir que cada uno tenga un espacio, porque cada uno tiene un espacio en, en, la, en la sociedad, en la comunidad, en el mundo real. Entonces tenemos que aprender a darle su lugar a cada uno. La raíz de la desigualdad no es realmente el poder, sino la raíz de la desigualdad es la falta de conocimiento de quién soy, de quién, para qué he venido a este mundo, cuáles son mis conceptos referentes a mi realidad de vida, a mi propósito de vida. ¿Qué es lo que realmente creo que debo ser o debo hacer en mi vida si hay personas en mi entorno, si hay personas con quienes tengo que relacionarme, cuál es la posición que voy a tomar referente a mi propósito de vida. Quizás una de las cosas que sí queremos es desarrollar ese el concepto de autonomía. Toda persona que tiene la capacidad de poder resolver situaciones referentes a su, a, su, a su razón de ser, por ejemplo, ya sé qué soy, ya sé para qué estoy aquí, debe intentar involucrarse de tal modo en el entorno, en la sociedad, en su cultura, de que su propósito en la vida pueda desarrollarse de manera totalmente continua y sin limitaciones, pero entendiendo que yo no puedo porque tengo un propósito en la vida y tengo el conocimiento de él, someter a los demás bajo mi poder. Eso no es posible, porque allí sí estaríamos rompiendo el principio ético de igualdad que tanto se usa respecto de los derechos o los valores propios del ser humano, si es que queremos utilizar la palabra igualdad. Muchas veces por el conocimiento que tenemos, por la posición que tenemos o por la, eh, la oportunidad que se nos ha dado, ejercemos poder sobre las personas de tal modo que quitamos sus derechos y sus oportunidades haciendo que ellos vivan una vida totalmente mediocre donde nosotros controlamos el que ellos puedan surgir o no. Y esto crea un conflicto de poder que realmente puede ser detestable. Ahora, ¿cómo desarrollar un concepto de eh, resolución de conflictos basado en el conocimiento y en los valores humanos? Cuando nosotros entendemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y aquí tiene que ver muchísimo el concepto que tenemos nosotros respecto de nuestros orígenes. Cada uno de nosotros sabe muy bien si es que tiene el concepto del ser humano en, en, en la realidad, o sea, si puede... Con, entender el concepto del ser humano en la realidad, se va a dar cuenta que el ser humano no es producto de la casualidad, que no somos productos de renacuajos ni tampoco largos años de eh, transformación. Somos fruto de la mano poderosa de un creador. Y por tanto, si nosotros tenemos claro eso, los conflictos entre los seres humanos se van a aminorar al máximo. ¿Por qué? Porque vamos a considerar a la otra persona como verdaderamente otro hijo de Dios, como nosotros. Los conflictos en sus diferentes entornos, en sus diferentes circunstancias, se dan no porque seamos desiguales, sino porque nosotros no tenemos claro cuáles son nuestros orígenes. Yo lo comenté en alguna ocasión respecto a un hombre que pegaba a su mujer. Después que lo encontré un año después, y después de recibir el consejo que le dimos, él dijo, yo no puedo pegar de hoy en adelante a una mujer que es una criatura de Dios. Los conflictos se resuelven cuando tenemos a Dios como el ser sublime que guía nuestra vida, quien, que nos creó un día y no nos abandonó, que no nos dejó en el, en el stand-by para poder sobrevivir o eh, luchar el uno con el otro. Aunque estas luchas se dan por, justamente por el poder, no deberíamos nosotros, si entendemos cuál es nuestro propósito en la vida, participar de ellos. Más bien deberíamos luchar para que, Ninguna de las personas que tiene actos abusivos hacia los demás se convierta en, que, en quien controle una sociedad o la vida de los otros. Tenemos que tener mucho cuidado, por supuesto, porque ahora la venganza también es importante. Los grupos de poder toman eh, revancha de sus, de sus enemigos y eso es justamente una de las cosas que nosotros, como teniendo claro nuestro propósito en la vida, debemos evitar involucrarlos. Cada vez que resolvemos un conflicto, lo debemos hacer a través de la cooperación. Cada vez que buscamos una manera viable para que las partes nos entendamos y que se, pueden, se puedan poner de acuerdo, estamos nosotros buscando un camino de convivencia que realmente sea de beneficio para todos. Si nosotros buscamos cumplir nuestro propósito en la vida, tenemos que aprender a entender a los demás, pero sobre todo sin querer ponernos sobre ellos como si fuera ese nuestro objetivo en la vida. Tú puedes conducir la vida de un niño, porque es tu hijo, y ayudarlo y sobrellevarlo en situaciones difíciles, incluso exigir que él pueda entender cómo es la vida, o, a, o enseñarle a aprender, o sea, enseñarle para que aprenda cómo afrontar los problemas de la vida. Pero tú no puedes quitarle su capacidad de decisión, su capacidad, capacidad de elección, porque si no, ejerces poder sobre él y termina siendo un objeto de tus eh, voluntades o tu, de tu voluntad. No debemos hacer... Eh, en ninguno de los casos hemos referido respecto a los conflictos, debemos nosotros simplemente obviar o ignorar nuestra participación desde la perspectiva de nuestro propósito en la vida. Tú tienes ya una línea de acción. Tú ya sabes tú para qué, tú ya sabes tú por qué. Cualquier situación de conflicto que se presente en el camino debes resolverlo. Si están involucradas personas, debes resolverlo de tal manera que tú puedas continuar con la, la menos lo menos la menos limitaciones que pueda presentarte las circunstancias o las personas. Para eso necesitas hacer acuerdos, necesitas mirar dónde caminan los demás, dónde comienzan los derechos de los otros, para que tú puedas también ejercer tus derechos como una persona totalmente particular. Cada vez que yo hablo de derechos y particularidad, me siento realmente un hombre privilegiado porque he podido entender que soy un hijo de Dios, con mis errores, con mis problemas, Dios me ha conducido durante todo este tiempo. Me ha dado el privilegio de conocer quién soy y para qué estoy aquí. Yo quiero también que tú hagas lo mismo. En ese instante en el cual me doy cuenta que soy un hijo de Dios, me doy cuenta que tú también eres un hijo de Dios, que el otro también es un hijo de Dios, que el fulano y Mengano también son hijos de Dios. Y en el momento en que conceptuamos al ser humano como un verdadero hijo de Dios, respetamos los principios que hemos aceptado de parte de Dios y respetamos las relaciones con los demás de tal modo que no creamos conflicto con los otros y que nuestra convivencia sea una convivencia de paz y de beneficio para todos. Estoy tratando de entender muchas veces por qué los seres humanos tienen conflictos con los otros respecto de ciertas ideas. Lo vamos a tratar de manera mucho más amplia más adelante, pero a veces queremos imponer nuestras ideas sobre los demás. Me ha pasado muchas veces, muchas personas me han calificado cuando escribo algo en mi Facebook o en mis redes sociales, Dicen, tú crees tener solamente la verdad, por lo que veo, tú escribes creyendo que todos tienen que creer como tú. En ninguna manera, en ningún momento, en ningún pensamiento o circunstancia, he intentado hacer que las personas piensen como yo. Lo que sí he intentado hacer es que sepan qué pienso yo. Todo el mundo puede saber qué piensas tú. No necesitas imponerle a nadie qué es lo que tú piensas. Solo necesitas aprender a compartir tus ideas si tienes tu propósito claro, compartir tu propósito, y si ellos lo pueden entender y acompañarse juntos, hemos resuelto un gran problema de convivencia que muchas veces es el mayor detonante de los conflictos sociales, eh, éticos, políticos, interpersonales, intrapersonales que se dan en nuestra sociedad. Dios, que nos ha creado gregarios porque podemos vivir en comunidad, quiere que nosotros seamos personas eh, misericordiosas, que seamos personas que nos acercamos a los demás para poder convivir de tal modo que ambos nos ayudemos como en equipo a cumplir nuestros propósitos en la vida. Posiblemente tenga el tuyo un poquito diferente al mío, el mío diferente al otro, pero quién sabe todos podríamos concordar en la direccionalidad que tendrían nuestros proyectos para llegar finalmente a nuestros días finales y decir, lo hemos logrado, gracias a Dios que hemos estado juntos y hemos podido trabajar para un propósito específico de cada uno de nosotros. Me, me viene a la memoria el apóstol Pablo, que su propósito era evangelizar el mundo que él conocía en ese tiempo. Cuando Jesús lo eligió en el camino a Damasco, él realmente sintió que tenía un propósito, que era ser apóstol de Jesucristo. Y eso es lo que hizo en su vida. Faltando poco para ser sacrificado y muerto, él menciona y dice, he ganado la buena batalla de la fe. Tengo la victoria porque él había tenido claro cuál era su propósito en la vida y ese propósito lo había cumplido. Incluso anunció su muerte, porque sabía que iba a ser muerto. Cuando uno tiene claro su propósito en la vida, uno puede vivir con optimismo, puede vivir con propósito, como dice Valga la Redundancia, y que tenga sentido tu existencia. No estés más deambulando en tantas cosas creyendo que eso es lo que te mandaron a hacer a este mundo sino busca dentro de tu mente y tu corazón qué es lo que realmente tú quieres hacer por ti, por los demás y con la bendición de Dios. Desde el día 31 de diciembre hemos comenzado a tratar estos temas. Tú puedes ir a la secuencia de los temas anteriores y seguir uno por uno y te darás cuenta que en algún momento, cuando menos piensas, estarás claro en el propósito que tienes para vivir en este mundo. No somos sanguijuelas, no vinimos por casualidad, Vinimos con un propósito de servir al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. La verdad que yo te deseo bendición de Dios al comenzar esta semana y que este día pueda ser el comienzo de una mirada diferente de tu vida para aquí, de aquí para adelante. Si crees tú que Dios te está ayudando y que te está bendiciendo, dale gracias a Él y compártelo con nosotros. Escríbenos, deja tu mensaje allí en nuestro Facebook o también si tú quieres, déjanos un mensaje en Boris Darmon Canal, en nuestros videos, y por supuesto, con mucho gusto te comentaremos, y seguramente estaremos permanentemente en contacto. Yo soy Boris Darmon, vamos a orar esta noche para terminar nuestra reunión. Padre amado que estás en los cielos, ¿qué tenemos para darte si no corazones dolidos, llenos de conflictos, frustraciones? Pero con tu ayuda, vamos entendiendo cada día, que si dependemos de ti, y nuestra vida tiene claro su propósito, Muchas de las cosas que antes eran conflictos, no lo serán. Muchas de las cosas que limitaban nuestras acciones, ahora serán una oportunidad para crecer, para vivir con bienestar y alcanzar la felicidad mientras esperamos tu venida. Bendice a mis amigos que están escuchando tu palabra, los que van a escuchar también, que puedan ellos encontrar en cada situación conflictiva una oportunidad para aprender y aprendiendo poder cumplir más adelante su propósito de vida con sentido y sentir, valga la redundancia, en nuestro corazón, que valió la pena nacer en este mundo, valió la pena conocerte, valió la pena recibir orientación para alcanzar nuestro propósito. Te entregamos nuestro corazón al comenzar esta semana. Bendice a cada uno de mis amigos y compañeros que están escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Como dijimos al comienzo, es un gusto para, para mí poder comp compartir con ustedes este mensaje, y por supuesto, juntos lograr el objetivo que tenemos y cada noche, que cada uno de ustedes pueda hacer una reflexión totalmente eh, imparcial, sencilla, pero con el deseo de crecer como personas. Espero haberte ayudado esta noche. Si te gustó el video, puedes compartirlo en, en nuestro Facebook y también lo puedes compartir en Boris Darmon, canal en YouTube. Te deseo una feliz eh, semana esta semana y que Dios te acompañe. Soy Boris Darmon. Volvemos mañana a las 7 de la noche. Chao, chao.